Buenas tardes a todos los vecinos, vecinas de Hurlingham. Estamos de vuelta acá en nuestra casa, pero hoy con un partido de handball espectacular. Hurlingham, sí. por la última fecha del torneo, la uh -huh. fecha número 13 sí. del torneo, es la última de la primera rueda. Recibe hoy a River, ahí está River Play. Y para nosotros es un placer muy grande. Buenas, buenas noches, estamos acá en el microestadio de Burlingame. Buenas noches, estamos, con, estamos acompañando al estadio, estamos en la Liga de Honor de Jambol, lo más alto de Jambol en Argentina, y estamos acompañados, que en un rato vamos a charlar con Martín Sufexian, el secretario de Deportes Deporte y de Educación. Educación. Y acá de la municipalidad tiene mucho que ver él y la municipalidad con todo esto que está Madre sucediendo bien. y con todo lo que pasa en el deporte en Urlingham. Y nosotros hacía rato que queríamos charlar con él. Vamos a tener algunas entradas, quizá durante el partido, pero este, sobre todo en el entretiempo. Yo tengo el audio, que me van a... acá tengo el audio con, los... con el nombre de los chicos que van a jugar. Bueno, de, de Urlingham. Anda empezando. Así que bueno. Acá está Martín. Ah, en un rato estamos estamos con él, cosa que agradecemos la presencia de él acá en el estadio Siempre decimos que lo sentimos esto como, como nuestra casa y, este, y también el profundo agradecimiento de que el municipio nos permita hacer uso de este ámbito para venir a transmitir Ahí ustedes están escuchando el acompañamiento del público que es permanente para con el estadio Ahí el, el equipo de Hurlingham que hoy juega contra River y ellos son... Emiliano Andrada, Pamonte Facundo, Damián Benítez, Hernán Benítez, Santiago de Gref, Tomás Zertola, Sebastián Ferrari, Leandro Gallini, Nicolás Mast, Maximiliano Molinelli, Maximiliano Cinzo, Alejo Malk, Emanuel Telio, Agustín Zambrana y Joel Longo. El entrenador es Martín Vizkovich. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Ahí está, ahí pasaron los, los chicos de Hurlingham. De y como siempre decimos, la hora de Hurlingham junto a los deportistas, de, a, los deportistas ¿no? a los vecinos deportistas de Hurlingham, claramente, acompañándolos. Sí, nosotros decimos también que donde estamos nosotros también llevamos a Burlingham y su forma de ver el deporte y su forma de ver la educación, cómo somos nosotros. Porque yo digo, no somos una isla... Es mejor decir que es nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir el deporte, nuestra forma de vivir muchas cosas. Nos gusta que sea así y se desarrollan distintos deportes, el handball, el fútbol, el fútbol, Arranca, arranca, arranca y lo, lo ves sea. por la hora de Urlinga. Acompañándolos a, a ellos sin importar el resultado, obviamente que les importa a ellos porque ellos son los que, los que practican durante la semana, los que trabajan, los que sueñan con otras cosas, nosotros los acompañamos. Primera pelota de ataque va a ser para River... River está para los que no conocen con la camiseta azul... Estuvimos observando al número 8... Lo estuvimos observando... Primer gol, gol de, gol de River. River... Es una persona muy efectiva con mucha fuerza en los brazos... Que salta muy alto y también que tiene la técnica de sostenerse en el aire... Un segundo antes de tirar el, el latigazo con el brazo... Muy efectivo... Tira muy fuerte el 8 de, de arriba. Bueno, ahora el ataque está en el estadio, está buscando la grieta. El hueco, se lo atajan. Saque de arco. Y como sabemos, en el handball es todo muy dinámico porque es como que salen y salen directamente a enfrentar al que está defendiendo al otro área. No es como el futsal que vos decís, van saliendo desde atrás y puede ser que los atoren. No, acá directamente se juega así. Directamente a los papeles. Área. Ahí está el 8, que dijimos que es muy peligroso No por nada él va al centro de la jugada Y es el que va a rematar Segundo tanto mirando, de River Play Las dos hechos por el mismo jugador Se viene Burlingame para poder descontar 2 a 0, estamos abajo Pero Se viene Burlingame. Esta es una situación de lo que nosotros venimos lentamente aprendiendo Gracias a los chicos del estadio en el handball, en estas jugadas, hay que tratar de marcar y no dejar que la diferencia se extienda. Porque cada vez que te atacan hay una gran posibilidad de que sea gol. ¿Ves? Ahí la pierden. La perdido Burling, se viene River solo. Y la Uy, primera wow. tapada, muy bien. Eso, eso es muy eh. bueno. Es una levantada también de ánimo para los jugadores cuando vayan a enfrentar el ataque. A ver con qué le vienen, Lo no perdió. La perdió, se, se viene solo. Gol. 3 a 0. 3 a 0. River Play. Vamos, Hurlingham, que falta un montón. Esto recién comienza. Pero bueno, ellos están en la Liga de Honor. Es lo más alto acá. El estadio se ha enfrentado con equipos. Es decir, que han tenido por lo menos 5 seleccionados, como mínimo, de la selección este, argentina. Así que vos te das cuenta que hay una diferencia de nivel de juego. Con respecto ¡Ay! a lo que vimos el año pasado, que es. El día y la noche, otro planeta esto. Se viene Burlingame, se viene Burlingame. El remate y falta amarilla y tiro libre para Burlingame. Buena respuesta del arquero. Siempre se ataca en ese sentido todos los equipos. Atacan de atrás, uno ese que va al medio, que va armando la jugada. Buena jugada. Muy Ahí. buena, lástima, se resbaló. Pero... Interesante Interesante la estrategia Esa no la habíamos visto De hacer entrar La pelota cruzada hacia el otro lado Cuando por lo común el que va al centro Es el que tira Está igual Se resbaló La pelota sigue siendo escucha, del local Sigue del técnico, siendo de Burlingame. Del estadio Dando indicaciones Vamos por el primer tanto El primer gol A ver Se puede otra falta La defensa de River La defensa de River Y otra cosa que observamos también Que el Humboldt, digamos Es un deporte muy, pero muy de contacto No hay ningún drama A la hora de marcar El, el tiro fue para Acá viene el 8 La saca muy bien el arquero de River Ahora se vienen ellos que esperemos que les guste, que les sirva a todos los que están viendo la transmisión. Nosotros lo hacemos con mucho gusto desde acá, desde el microestadio municipal Pedro Díaz, 1550 pública. Y también saludo a los de River, si es que están viendo. Se viene River, se viene River, a ver. Viene Una buena, roquero. otra tajada más. Responde, sale de atrás. Se decide directamente. Buena respuesta de Emiliano Andrada, el arquero de Burlingame. Ahí cuando se van pasando la pelota van estudiando a ver por dónde es que van a entrar. Es muy bueno que la tiene ahora el 5, que es de mayor experiencia. Está buscando aquí entregarle la pelota. Lo tocan, sí, lo tocan y falta, y tiro libre. Y pelota sigue siendo para Burlingham. La juega rápido. Se viene el remate, a ver... Lo dejaron solo, sí. Gol de Burlingham. Ahora 3 a 1. Hay, ataca arriba, hay que marcar, hay que marcar 8. ahora. Hay que Ese. marcar, dale, dale, dale. Este es muy peligroso el 8. El 5 se puso al medio pelota de ellos 4 a 1 como decimos Burlingame está en la liga de honor todos los, todos los equipos que se enfrentó Burlingame siempre estuvo tienen, tiene el equipo uno o dos jugadores de selección, ¿no? Pero además también escuchamos, porque siempre escuchamos, que han habido, digamos, observaciones sobre los arbitrajes. También. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? Era como... Que Del derecho ordena, de piso. Le están haciendo pagar el derecho de el, piso a El Burlina derecho de también. piso a Burlina. No queremos dejar de mencionarlo eso porque es algo, es un run rum que uno escucha también. Este, y que, digamos, es un juego donde son son todos leales son todos muy deportistas son todos muy profesionales pero para que alguno de ellos te diga que los jueces por ahí no no pasa nada está perfecto estamos hablando con martín se sí, viene burlingame bien. ¡Bien! ¡Bien! bien bien bien bien estaba aguantando bastante si puede aguantar esto tiene que contener al bien, bien con el pie ¡Bien con el pie Emiliano! ¡Bien Emiliano! ¡Bien! Ya empiezan la gente, Bus dice, hola Fede. Te están saludando. Un saludo muy grande. Buenas noches, qué frío, qué Esto lluvia. Frío, asqueroso, pero terrible. Yo siempre digo... Se viene que... Burlingame, 4 a 2 estamos. A ver, a ver, a ver. Puede ser, hay que descontar en esta, Fal... falta no, cobró para... Esta vez la, cobró, esta para la, para la cobró para River. Pide tiempo porque se fue abajo de... Sería cómico que... De la tribuna. Mirar, que después mirara a la cámara y te haga, te escuché. <risa> te diga, te escuché, te escuché eso de que le hacemos pagar el derecho de piso. Yo con respecto a cuando el, el clima se pone así... Recuerdo a los que miran tres palabras: cambio climático irreversible. O sea, no es que estás pasando un mal invierno. Esto es así. y según Pero llueve. Que sabe, no se sabe. Llueve hoy y por dos semanas no llueve, ¿eh? así que va, va a ser ves? frío. Dale. Dos grados, tres grados. Pero bueno, por lo menos bueno. con sol. Por lo menos con sol. Yo prefiero dos, tres grados con sol y no sí, con lluvia no, y con frío. Está ah, bien, aparte la lluvia importa, corta actividad, supongo que en el no habrá jugado. Hoy, hoy se suspendió. Ahí está el 8. Este es muy, muy bien, bien. Bien, vamos, vamos ahora, bien. vamos ahora. A ver si se puede. Ahí vamos, vamos, vamos. Vamos para adelante, dale. Vamos Burlingame. Ahí. Falta para Burlingame. La pelota sigue siendo del local. Estamos en el estadio municipal, donde hoy, hoy hay handball, mañana un día venís hay básquet, un día venís hay futsal, o sea, un buen microestadio tenemos acá en Urdingen. ¿no? Se viene Ubi, mira la, la, la pelota la que sacó, sacó el arquero. La sacó. Bien Urdingen, recuperando Ay, uy, el número 3. El aire agarra esa pelota, salva de una posibilidad de gol, pero se corta el ataque, se rearman. Hay un cambio. Sale el 5 contra el 24. En Urlingham. Usted, Si usted ve esta secuencia, si es Humboldt dice, dice, qué tranquilo que juegan, qué tranquilito que juegan. Pero cuando atacan, usted van a ver que los defensas... Falta falta que te agarren de la camiseta y te aten contra un palo. Hay que seguir, se hay arriba. que seguir. Vamos, vamos, Hurlingham. Hay que descontar Agua. en esta. Mira con el pie abajo la sacó el arquero. Se viene River y... ¡Viene Emiliano! ¡Y ahora dale, ahora atacalo, atacalo! Emiliano está full hoy. Viene Emiliano, viene Emiliano. ¡Ole! Vamos ¡Atacalo! Volvió toda la defensa de River. Ahí la vemos. Se viene Burlingame. ¡Levantate! ¡Levantate! Porque River ya está atacando. Y trabaja muy rápido. Corre muy, muy rápido este, el 8. Ojo con ese. River... ¡Ay! 5 a 2. Le sacaron una tarjeta amarilla. 5 a 2 la visita, 5 a 2 Riverplay. Esto vos lo estás viendo a través de la hora de Urlingan Deportes por el streaming de Facebook. Pensar que nosotros estuvimos con, con YouTube bastante tiempo, pero después eh, se ve que ha habido un cambio tecnológico en el cual es más beneficioso para los que transmitimos, no solamente para nosotros, porque hay una tropa de gente, la televisión de todo tipo. Vos te metés en la parte del Facebook Watch, y qué sé yo, en vivo tenés canales americanos, mexicanos, de cualquier parte del mundo, todos transmitiendo por ahí. Se viene, oh. eh, bien, gol de Burlingame! 5 a 3. 5 a 3 diferenciador. 5 a 3 diferenciador, no es tanto. Ojo con este, ojo con este, ojo con este. Y la River. Hace la... ¡Muy bien! Y Emiliano, bien, Emiliano, bien, Emiliano. Bien, bien, bien. No Emiliano, comió. la figura de Urlinga. Hasta acá. No se comió la mague, de Emiliano. Y viene sacando y tapando agujero. Muy bien. Entró, Muy el banco de suplentes. Entró el 5 que está ya en la punta y su experiencia. Ahí tiene él la pelota. Están viendo por dónde van a entrar. Paciencia, paciencia. Están indicaciones. ¡Ahí está! ¡Bien, bochazo! Y, y ¡Qué cosa! Falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta. Vamos, Urlinga, vamos. De Urlinga, es de, de Urlinga, dale. No, fue gol. No fue gol. Sigue. Cobró falta, cobró Sigue falta. 5 a 3 con 2, a ver si se puede cortar. La pelota no se va. No se le fue la pelota. Sigue dando indicaciones el técnico de Hurlingham. Ordenando a los jugadores. Ahí se van. Le tiene una gana el 5 de tirarle él directamente. Se la robaron. A ver. El 10, el 10 llega. Ahí. Fuerte y te la pican abajo Un error, un error Un error en este deporte Y hace que Claramente se pierda Sea una contra letal Para el equipo que gana, que gana eso, ¿no? Sí. Que gana la pelota Bueno, aprovechemos este, este momento Este espacio y, y, lo, y, lo, y lo presentas Martín, acércate por acá, ¿cómo andás? Ahora Muy... enfocame, haceme voz de nos un poquitito Estamos, estamos un lujo, Federico de Cámara, este, no, no pongas como esa sacar. Si, como si, como si nos estuviera um, <ríe> dirigiendo a Francis Ford Coppola. Una cosa, <ríe> una cosa así. Bueno, él es Martín Tufexian, nosotros lo apreciamos mucho, eh, empezamos a conocer todo lo que ha sido el trabajo de deportes acá en el municipio. ¿Cómo han sido estos cuatro años? ¿Cómo ha sido el resumen que vos podrías dar sobre el trabajo hecho? Bueno, cuatro años muy intensos, sí, muy duros. Muy duros. Me acuerdo cómo comenzaron, eh, sin nada allá en el... Comenzamos sin nada y la verdad que hemos, no hemos recibido mucha colaboración uh -huh. eh, de parte del gobierno nacional y provincial. Pero bueno, eh, la decisión fue ampliar la base de participación claro. deportiva para uh -huh. todas nuestras vecinas, nuestros vecinos. Uh -huh. Tanto en, los, en las escuelas deportivas como en las instituciones. Uh -huh. ...en los clubes de barrio, en los diferentes eh, lugares donde se practica deporte... ...en el municipio de Burlingame, uh -huh. en nuestra querida universidad, pública, También. gratuita y de calidad. Y bueno, hemos trabajado fuertemente con todas las instituciones sí, claro. eh, y hemos desarrollado un proyecto. Nosotros creemos que el resumen, después de cuatro años de gestión, es que cada vez más gente... Está haciendo. está practicando deporte en ustedes este distrito, hable, ¿no? Hable. Sí. Te digo algo y te la dejo picando y la seguimos. Sí. Para nosotros, ustedes le han modificado la vida a los clubes del fútbol infantil. Sí. Directamente han habido transformaciones netas. Porque un club que la verdad que uno los conoció con canchas de tierra, con muchísimas dificultades, teniendo cancha de tierra para desenvolverse. Que de repente tengan el apoyo del municipio, les construyan los playones y hayan otro tipo de colaboraciones que después vamos a hablar, este, ha sido interesante, así que te la dejo picando Muy y bien. en un ratito, seguimos, este, seguimos. te paso el, el micrófono, yo tengo que aprovechar que lo tengo a Martín para hablar y preguntarle cosas sobre deporte, que la hora de hurlingham deporte es una de las columnas vertebrales de nuestra publicación olvídate y nosotros digamos todo el desarrollo de la información que se hace la mayor parte se viene de la la verdad, tiene que ver con lo que ahí está este, ¡Bol! Este... ¡Bol! 6 a 4 6 a 4. Estamos en diferencia de dos que es importante estamos en diferencia de dos no es nada A ver, el 8 vuelve a entrar. Yo, este, este es el 8 que yo te dije, en el final de la campera gris. Enrique. El, el 8 el que te abrocho, dijo Esa no se está abrochando, me muy bien. Y tiene mucha fuerza en el brazo. A nosotros nos gusta hacer este tipo de partidos y de presentaciones. Porque en el deporte, cuando vos ves un partido, en realidad, a ver qué está pasando, lo agarran, le falta. En realidad el deporte sí que es una noticia en desarrollo, porque hasta que termina vos no sabés qué es lo que va a pasar. Y lo ves delante tuyo. O sea, no es que luego vos podás tener una opinión parcial, ¿cómo tira loco este? Sí. nos dimos cuenta este, cómo, cómo iba a entrar. El número 5 y el número 8, peligrosísimos ¿sí? en River... A ver si se descuenta ¡Sí! bueno. si 7-5 se mantiene una diferencia de 2 la verdad muy bien la resistencia el 5 y el 8 estos son jodidísimos este loco bien bueno pero escúchame pero también el juez se está cobrando después que la pelota se va afuera es sugerente uno viste Está dando, está dando la vuelta, el 5 y el 8 el 5 está ahí, estamos el 8 no ¿eh? bien, ahora bien, hay que descontar ahora hay que descontar muy en estas ellos el no, arquero, no pudieron muy bien el arquero del estadio muy bien, Emiliano bien. Emiliano, Emiliano Andrada, Andrada eh, se llama Emiliano Andrada y es el arquero del estadio, así para decir las cosas como corresponden, Y acá estamos en el ataque la están pasando el 8 y el 24 que hoy estuvo y el 5 a su izquierda, que es el jugador de experiencia que le tiene unas ganas al arco, que le tiene unas ganas de hoy el 5 le tiró en un mano a mano y el arquero se la atajó con los pies se, va se viene Hurlingham para se poder viene descontar no, la no, pelota ahí se, recos, fue, la, se la fue la picó afuera y la pelota, la pelota es para se la fue fuera. bueno faltan 12 minutos para terminar el primer tiempo estamos en partido, estamos 7-5 la diferencia la verdad es muy corta es muy corta. Evidentemente hay un avance este, notorio en la calidad del juego del estadio. Está jugando contra un equipo que es muy, muy, muy peligroso. Que tiene varios jugadores como este que está corriendo. Ahí el 5 la quiere él, quiere tirar. Lo que pasa es que también está buscando qué pasó. que le quiso pedir prestada a la remera se la estaba tironeando y decía es mía, mía la remera de River es mía pero no el juez considera que falta bien. le saca la pelota se la roba en el aire tranquilo Burlingame, tranquilo bien hay no que descontar hay que, hay que aprovechar hay que aprovechar hay que aprovechar ay otra vez el arquero ese de River que está totalmente iluminado esta noche ahí va a bueno ver. En esta se puede descontar. A ver. Cobraron un, un penal. No sé si es penal o sexta falta todavía. En este deporte no. A ver. Se viene. ¡Oh! ¡Oh! Lo que, yeah. que descuenta Urrigan. Y se pone 7-6. Con diferencia de un punto... Un punto contra River, 7-6. No es que nosotros nos conformemos con poco. Lo que pasa es que vemos la evolución del equipo. Este, y nos pone muy contentos de que ellos, digamos, ya no le saquen tanta distancia como pasaba en los primeros partidos. Igual ese primer tiempo veremos qué pasa. Es muy firme el River atacando. Le atajan a pelota, la pelota. Muy bien, recuerda Ojo. La recupera Urlingan. Y Orlingan. se viene por el empate. A ver. Tiene que Falcando concretar. Hay que concretar. ¡Faltando 10 minutos! Hay que concretar, no hay que hacer como uruguay que tiró 350.000 y se quedó afuera. Vamos, afuera? Quedamos afuera. Oh, no no, qué me, pena, gasté. no mira me gasté vos. porque te tiro para abajo. Mirá vos, qué pena. Nos quedamos afuera. El, no nos cobraron cuatro penales, pero bueno, es la tecnología nueva y hay que adaptarse. Qué, qué lindo que es el lugar sí, acá te dijo de qué calentura que tenía suárez. Bueno. Ahí la tiene, a ver el 5, el 5 le ¡Viene sí, Burlingan con paciencia. ¡No! ¡No! ¡Siete iguales! ¡Siete iguales! No ¡Empató él! Como siempre nos acompaña Ariel Amable. Muchas gracias, amigo. Burlingan contra River, siete iguales en handball. El 5 y el 9, el 5 va a querer definir, se la pasa muy bien, tipo de escondida, va a ir al 9, tira, muy bien el arquero, ¿qué pasa? ¿Qué cobraste? Ahora no sé qué cobro. ¿Qué cobraste? ¿Mancha? ¿Qué pasó? El 9 va a querer buscar esta, a ver el 5, ¿quieren que te defina? Sí. Bueno, me imaginé. Arriba Burlingame ahora. Ahí está Arielito Amabile. Che, Ariel, ¿seguís siendo argentino todavía? ¿Sí? No, porque sé yo. Sí. Okay, hay, okay. Hay, hay otros equipos también. <risa> Un genio. A, decir de todo. <risa> a ver, el 5 de vuelta quiere probar suerte de vuelta. No, hoy el 24 abre, la van a cruzar. Se la... Se la tiran a él, la agarró el aire, se escapaba esa pelota, saltada, dale el. ¿Sabe que bien, bien, sí? muy arriba, pasó. Muy por buen tiro. Por arriba el travesaño. El tiro de Burlingame. Muy buen tiro. 8 a 7 estamos, eh. Ahí está atacando River Plate intentando estirar la. La No corta que tiene, ¿no? La, la pierde. Muy ¿La bien. Bien, Burlingham, bien. Bien Burlingame, bien Burlingame. Viene tranquilo. Basta, de locura, dijo uno. A ver qué está pasando. El 8 al 24, como estuvimos toda la noche, con el 24 al medio, el 5 allá a la izquierda. Él, muy bien. A ver qué pasó, se la probado. Muy bien, muy bien, de vuelta, dale, dale, dale. Chocó contra el 35 del estadio. Es como chocar contra un muro. Más o menos. Más o menos, que rebotó eso sí. Y, hijos. Otro, Púmbate, y tiro. otro tiro más para Hurlingham para empatar. Está haciendo un gran partido contra River Plate. A ver, hacemos un acercamiento, nos estamos posicionando con la imagen en el centro del arco. A se ver, viene, a ver. El arquero Uf. con el pie, muy bien. Sí. Muy bien el arquero de River, muy bien. La Mariano, de River. Mariano Gianni también está viendo, está chuminando. Muy bien, Mariano siempre... Siempre firme a la hora, Mariano. Uy, uy, uy, uy, uy, frenalo. No, no, uh, dos tiros. No, no, pizza, no, pizza. no. No vale, no vale, no vale. ¿No vale? No vale, diferencia. ¿Cómo entiendo este deporte, eh? Estás en de... ¿Cómo la... cómo es inteligente <risa> que sos, Fede? Estoy reorgulloso de mi hijo. Qué rápido, qué. ¿cómo entiende? Las cosas, ah, me voy a casa, no sé qué quiere que te regale. Basta de hablar. Basta de hablar para ustedes diferencia de un punto no es nada 8 a 7 8 a 7 la tiene el 5 al 24 tenemos la formación que conocemos el 5 a la izquierda pero en algún momento se va a querer cruzar hacia el centro el 24 se mantiene ataca uh te el palo ¿qué cobraron? falta pelota para Urlingan por lo menos Urlingan conserva la pelota conserva la pelota. pelota eso te iba y a decir conserva nada. la pelota Urlingan ¡Hoy! Hoy está viendo Dale, Burlingham. dale, que tenés ganas. Dale, al 5 que tiene una... Ahí. No, no, no. La, ha perdido, la La boca. perdió, la perdió Burlingame, La perdió. Se viene River. La recupera Burlingham y se viene. Pero el número 10. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, no, no, no. Muy bien el arquero de River. El arquero de River. El arquero Pide tiempo, pide tiempo y volvemos acá. Llegó. ¿Cómo lo ves? ¿cómo le ves? muy bien, muy entretenido, muy parejo ¿estamos bien? ¿No, no? ¿ahí salimos bien? ¿no nos cortamos Oye, arriba la, la cabeza? Verdad. yo tengo no, que los, mirar acá nuestros ahí, ahí. chicos de Úligo me están haciendo una, un partido excelente muy, muy bien. lindo, la verdad yo te la dejé picando la influencia del trabajo de, sí. de ustedes sobre los clubes de fútbol infantil contanos un sí, poco sí, ahí está la decisión de nuestro intendente ¿no? Uh -huh. de Juan Zabaleta que contra viento y marea tomó la decisión de Aplicar en, la, en los clubes de barrio Toda la inversión La mayor inversión posible claro. para que los clubes tengan cada vez mejor si Aparte, los clubes desde un principio arrancó con eso En el momento más difícil que no había Ni de, de, una escoba Desde siempre <risa> sí, sí. Eh, Dándole los trofeos A los chicos que sí, juegan sí, la liga sí. de fútbol infantil Pagando no los árbitros ya no los trofeos, sí. ¿no? Para ahora. sí, ya los tenemos sí. eh, Pagando los árbitros Dándole mm -hmm. la emergencia médica eh, bueno, la seguridad, obviamente claro. Pero bueno, los playones deportivos Fueron una política muy importante Porque había muchos clubes, tenían canchas de tierra claro. Y nosotros, digamos Al hacer esta inversión en la Liga de Fútbol Infantil Los clubes, todo este dinero Que se ahorraban, podían volcarlo A que los chicos tengan mejores instalaciones ¿no? claro. Entonces pues, ellos se dedicaron a hacer los también. vestuarios claro. claro, más aliviados claro. Para comprarle la ropa a los chicos sí, sí, sí. Y demás, ¿no? Y otras cosas que necesitan, pelotas cuando estuvimos en, en la inauguración del, del playón de Luis Grepi, eh, Federico lo estuvo entrevistando ahí a, a Zabaleta. y él empezó a decir que tenía que su sueño era techar los clubes. Sí. sí, porque todavía, por ejemplo, un día como hoy, que estuvo lluvioso, en muchos claro. clubes no se pudo jugar. Claro. Y sí, la verdad que sería un sueño para nosotros. Sí, sí, sí. Nosotros creemos que para que pase eso, tiene que cambiar algo en la Argentina. Obvio. Que nos ayude a, a tener un proyecto mucho más inclusivo. Más bien. Que es lo que no está pasando, ¿no? Más bien, y a, eh... a poder tener, digamos, que esté direccionado el dinero hacia las cosas que la gente necesita. Y ¿no? hoy los clubes de barrio están muy castigados. Sí. Con las tarifas, sí. la luz, el gas, el ¿Anda agua. A preguntarle a alguno si tiene alguna duda, que alguno que esté escuchando que tenga, que sea socio de un club o que sea dirigente del club, si tiene alguna duda de esto que estamos hablando. No, no, ¿no? ninguna. Ha sido complicatorio no directamente el valor de la factura de los clubes. Sí, ¿no? y la verdad que no se tuvo en cuenta el valor que tienen los clubes en el desarrollo de las comunidades, la contención social. Nosotros estamos haciendo también con los clubes de barrio un programa con la, conjuntamente con la universidad, que es la Universidad en los Barrios. Esto está estamos, muy bueno. ¿dónde un poquitito, un cachitito. un más? resumen? Bueno, la universidad, además de ser una casa de altos estudios, con una excelente calidad eh, académica, Forma parte de nuestra política deportiva del distrito. Claro. Tiene más de 20 talleres deportivos abiertos a la, a la comunidad, que se complementan con los que tiene la municipalidad. Pero además, ahora formamos el programa La Universidad en los Barrios, que va a cada club con políticas deportivas, culturales, sociales. Eso está muy bueno. Bueno, con hockey para las chicas, fútbol para las chicas, sí. básquet y voleibol para los chicos... Esa, bueno. esa es la idea también de los playones, ¿no? que sea no solo fútbol, sino también actividades para las nenas de los barrios. Bueno, por supuesto, los playones son multideportes, uh -huh. fútbol, voleibol, y handball, básquet. Eh... La idea es que, como te dije al principio, cada vez más gente, y digo, oh, obviamente nuestros chicos puedan hacer cada vez más deporte. ¿no? Ese grito que escucharon es porque Burlingame metió un gol. Te, te hago otra pregunta y te la dejo picando para después todo esto vos estás hablando porque sos parte de un colectivo de gente que está trabajando. La pregunta va a ser a vos personalmente es decir, ¿qué te ha motivado es decir, eh, participar de todas estas políticas y cómo las sentís vos en lo personal? Muy bien. Esa es la que va a venir después. Tomás. Bueno, Se que... viene River, estamos 10 a 8 ahora. Estamos con la misma distancia de Cigua. Colazo al ángulo Hola. de River. 11 Hola, a 8. Se viene Burlingame no, para pero... atacar y con el pie la saca. Acá están protestando por, los, por las cosas que Cobra después. Gran partido de Hurlingham. Bien cobrado ahora. Vamos a enfocar. Para nosotros tiene toda una lógica invitarlo a Martín, que Martín cuente todas las cosas. Porque como dijimos, cuando nosotros sacamos la publicación, el 80% de la información que brindamos está relacionado con el deporte que se desarrolla a partir de la actividad municipal. Yo vivo en Hurlingham desde los 17 años y yo nunca había visto esto, nunca. Es decir, ¿qué, qué clubes habían beneficiado? Los clubes de la gente con mayor ca de calidad ¡Olé! de... jodía! Directamente, ni siquiera la gente de, de, del, del Hurlingham Centro o demás ni sabrían los nombres de, de los clubes de fútbol infantil. ¿Sabrán que existe Arroyito? ¿Sabrán dónde queda Arroyito? A la cual ahora se le está construyendo una, una, una cancha de pista. Ya, ya hicieron la pista. ¿Sabrán dónde queda Luis Refix? ¿Sabrán dónde queda el 12 de Octubre? No sé, se viene la pista cosa. para el 18 de Julio también. Todas esas cosas para nosotros que la vivimos, sobre todo Federico que está este, en contacto. Eh, también es importante hablar con aquellas personas como Martín que colaboran, que trabajan, que piensan, en qué hacer. Está, está, está, por, terminar el qué tiempo, está por terminar el primer tiempo, quedan, quedan 48 segundos. El Humboldt no para, no para. ¡Muy ¡Bien! ¡Bien! bien el arquero Burling, Un el partido gracias a Miliano Andrada. Y puede ser que descuente Burling antes el primer tiempo. Y River también no tiene la cantidad de goles que tendría que tener gracias a su arquero. ¿eh? Es decir, la cosa también, el arquero de Se River... Se viene ahí, sacado... está por arriba y... mira, ha sacado cada pelota del arquero de River con los pies, con las manos, qué es eso? Está por terminar el primer tiempo, quedan 15 segundos. 10, 9, va a terminar. Para mí, termina 11 a 9 esto. A ver, a ver, no se sí. viene River. ¿Qué están haciendo? Volve River antes de terminar el primer tiempo. Lo cerró River. 12 a 9, termina el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Así que, bueno, cinco minutitos y volvemos. Acá estamos con Martín, que le agradecemos mucho. Estamos en el Estadio, en el estadio Municipal. Urlingan River, cinco minutitos y volvemos. Volvemos, y cuando volvemos lo agarramos de vuelta a Martín y nos va a tener que contestar la pregunta que le hicimos. Bueno, estamos al aire. Volvimos, volvimos, ahora va a arrancar el segundo tiempo, todavía se están acomodando Urlingan y River. El partido está 12 a 9, gana la visita y como siempre acá un placer estar con Martín Tufreccián, secretario de Deporte y de Educación del municipio de Urlingan. Así que bueno, quería hablar un cachito con él. Sí, con cosas de. Yo de cosas, cámara. Vamos a ponernos un poquitito más Ahí estamos. Yo tengo un compromiso personal con el tren, y Me quería hacer un mejor. Y lo tengo incorporado entonces ¿cuál fue la ¿qué fue? fue? casi fue en primera división fue? bueno, a los 19 años mi vida fue práctica incluso en la escuela a la escuela de Río tiene mucho deporte entonces el deporte incorporado a mi vida casi la B. Deporte y la educación. Casualmente ahora me toca ser el secretario de Educación y de del municipio de Urlinga. Y ese es otro gente en el cual le tenemos a de la vida. el van de la mano. Nuestro proyecto que une en centro la ciudad del El proyecto, digamos, de acá hacia adelante desde el nivel inicial hasta la universidad se pueda venir a estudiar acá a la mejor manera queremos trabajar fuertemente para que todas las escuelas tengan la y que nuestros docentes estén capacitados y obviamente Thank yeah. you yeah. vinculado a la tecnología, a la cultura, el recorrido, y sí, la verdad estamos muy contentos por haber salido, ya estamos empezando a trabajar. La creación de la universidad influye mucho, polea de desarrollo de salud, todas las carrera que tiene con la universidad, que la desafío, la educación, educación, en cultura Como yeah. recién estudiante, estudiante de la universidad que tiene tres años y medio de edad. de la no yo creo que había un de Muy bien. Y bueno, y el deporte también. Tiene una vida muy activa en la universidad, con los gobiernos universitarios, claro. ahora hay un grupo de chicos que están en Nápoles eh, en un mundial de universidades, este ¿cancha de once? Cancha de once, yo escucho que en su casa hay chicos estudiantes, de urna, y están en Italia, en la ciudad de Maradona, que nos traigan algo bueno, ahora seguimos charlando nosotros con Martín. ¿Cómo, no? ¿Cómo? Por supuesto, estamos acá. ¿Cómo no? Es un futuro. Toma, Fede. La próxima Martín tiene que traer unas empanadas. ¿No? <risa> Bueno pues nosotros a todos los que vienen acá les tomamos el pelo, le decimos que tienen que una tener empanada empanada. A todos los que vienen, vienen le decimos cheto. todos los que vienen partidos y demás. ¿sí, ah? <risa> eso es por él. Bueno ahí está atacando Burlingame. Está el 24, como siempre firme, la pelota se le va. Hay veces, viste, que hago partido de futsal y hablo con los árbitros, viste, y los árbitros me conocen, viste, y me dicen, ah, sí, vos sos de la hora de burling. Me cago la risa no. cuando pedís empanada, pero ¿eh? <ríe> <ríe> los árbitros de, de, de, de futsal de AFA, viste. Se viene River Play y bien, Emiliano, tío, boludo, está un Emiliano está on fire. Emiliano está on está. fire. 13 a 10. 13 a 10, pierde Hurlingham, Ur pero gracias a Emiliano Andrada se está sacando todo. El 5 está dando vuelta. ¿Por qué? Porque Hurlingham un... está haciendo un cambio. Ahí hizo el cambio Hurlingham, así que ahora van a apurar. Estamos en partido, estamos en partido. Tres estamos tantos. Partido, tres tantos, no es nada. 13 a 10. Para los que recién se enganchan, Hurlingham o sea, está jugando la última fecha de la primera rueda. Contra River Play. se viene Burriga con el remate del 8, en la defensa de, de River. Muy bien, ahí está atacando River Plate. Faltan 26 minutos para terminar el partido. Gana River 13 a 10. ¿Y por dónde lo estás viendo? Lo estás viendo por la hora de Urbina Deportes a través del streaming de Facebook. Y mañana... Mañana, mañana, señoras sí, y señores, si usted quiere saber la continuidad de las transmisiones de la hora, mañana estamos en el Estadio Amal Amalfitani. Estamos transmitiendo. ¿Y después? ¿Y después? vemos ah, vem... no a casa. Loco, no, de y después vemos, vemos, capaz llegamos. ¿A dónde? ¿Qué Cap, ¿Qué capaz llegamos, por lo menos para los últimos do, dos minutos. Hurlingham ah, contra News. Claro, Nules. está jugando Hurlingham contra News. Se viene River, a ver. Emiliano, ¡Emiliano, Emiliano, Emiliano! ¡Qué partido que ganó Triangulito! El otro día. día con el Arsenal de Sarandí. Qué partido que. 5 a 1 ganó Burlingame. Y está, que... escuchen, está Monta. a un punto. Porque antes, viste, era como que no, no, no podían que. Sí, sí, sí. Bueno, 50. está a un punto de salir de zona de descenso. Perfecto. Así que vamos por eso. Me Vamos encanta, por eso. Me encanta por todo ese grupo humano de chicos. Y otra cosa, sí. estamos a un punto de salir y estamos a 10, a 10 de jugar los playoffs. Así, o sea, estás de una punta a la otra, tenés 10 puntos arriba, puedes jugar los playoffs para ver wow. para ver si podés ascender. O sea, ¿viste cómo es el futsal también? Es muy loco el futsal. ¿Cómo es eso? Que por un lado está, está medio que pidiendo pista y por otro lado, ¿cómo es que entres en los play Se viene, ¡Se viene River! ¡Se viene River! Pero partidazo, vamos, la verdad. Vamos a, vamos a mufarlo, vamos a mufarlo. River, sos el mejor. Uy, River, fuera, sos el mejor. ¡Fuera, viste Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. <risa> <risa> Empezamos a mufarlo. Hacemos los cuernitos como cuando estamos allá en el Amalfitani. Mañana contra quién juega, Contra Atlas contra Atlas. Se viene el 9, que el 9 es el mejor, Sabes que tira muy bien el 9? el 9? El 9 es el mejor, el mejor. Sos 9, 9 de Sos. un, buira, genio. Buira, sos un buira, genio! Sos un genio, sos el mejor. Buira. Ay. Sí, la es que tira bien. El 9, ¿Viste, que lo, ¿Viste cuando el 9, lo querés mufar, viste claro. que empezás a ver? Gustavo Villarejo, manda saludos también, va mandando. Muy bien, saludos como siempre a toda la familia Villarejo. Espectaculares personas. <risas> River. No, el gracioso. Y viene el tercero, viene el tercero, viene el tercero gracioso. Yo soy de Vélez, pero. Este, qué te gracioso con River, te contesto. Señores. Oh. A, a, te andan con el carrito, y con el changuito por Liñer cada, cada dos minutos. ¡Se viene! El remate y cobrá algo, a ver qué cobrás. <risas> ¿Qué pasó? ¿Qué vas a cobrar? para Urlingam para Urlingam. Bueno. 14 a 11. Así que gran chance de Urlingam para descontar, a ver si se puede Pícasela. Picásela. A ver, a ver, a ver, a ver, está pensando. Silencio. Algo a ver. Bien. ¡Oh! Gol de Urlingam 14 a 12. ¡Buen Ahí está el técnico. Ustedes lo ven abajo a la derecha, en la pantalla, hablando, al lado del número 20 de River Plate. Y estamos transmitiendo un partido más del estadio, el de Humboldt Municipal de Urlinga, que está en la Liga de Honor, en lo más alto del handball de la República Argentina. Un gusto para nosotros poder transmitirlo, como decimos siempre, más allá de los resultados. Bien la defensa de Burlingame, bien. Bien la defensa, vamos. Se viene River. Por arriba. Muy bien. ¡Juira, juira, juira, juira! Se, quedó corto, <risa> se quedó corto el jugador de River y terminó tirando una galletita arriba. Se viene de... Burlingame no para estar. poder descontar y ponerse a uno. 14-12 estamos. Somos muy caraduras. Yo en mi vida escuché una transmisión de Así que estamos inventando... Estamos perfectos, somos a, así, somos así. Que vinimos a transmitir acá. Nunca Somos así. Porque, a ver, ¿Por qué? A ver, a vamos vamos vamos 14-13. 14-13 y se te llena... Se te llena de preguntas, Riveré. ¿eh? Se te llena el, de preguntas, Riveré. ¿eh? Pensaba River que venía a pasear. ¿Y qué pasa ahora? ¿Eh? Se puso, Federico, se puso en modo hincha. Modo hincha, madre. modo hincha. Me dijeron que el otro día, modo hincha contra, contra el triangulito, resultó y me felicitaron. Va, no, no felicitaron. Ah, siempre te felicitan a vosotros. No, no, sí. no felicitaron. No felicitaron. Si estás durmiendo, despiértenlo. Y además me dijeron, me dijeron, muy bueno, muy bueno por la visita que tuvieron en la transmisión. ¿Escuchaste? Me agradecieron por la visita que tuvimos en la transmisión. ¿Quién relató el quinto gol de Federico Co de Fede Correa? El otro día, cuando Burlingame mete el 5-1. ¿Quién lo relató? Argentino. Está ah. bien, apareció, estuvo. Estuvo. <risa> estuvo <risa> bueno, de la Rúa. Muy sutil el chiste. Argentino. Muy sutil el chiste. Yo no sabía A ver. ¿Sí? ¡Ay, bomba. Muy bien tirado. Muy bien tirado. Y este equipo de handball también tiene el auspicio en su camiseta de la Universidad Nacional de Urmina. También ellos acompañan... Vale, a ver quién entra. Lo que pasa es que los tipos te ponen la mano en el pecho, te frenan. Y es difícil, ¿eh? Okay. Oh. 14-15 La diferencia es tan solo de un tanto un punto no. Ahí bombazo, bombazo del número Número que vaya 3, 9 Ah, el 9, el que vos eh, estás jugando al principio, de que ojo El 9, no, el, el no, 9 ese, Bueno ese entonces, al 5. 9 hay que bajar hay que bajarlo ¿Entendés? No, sí, un manotazo a la cara, para los, madre, a los ojos. No, ¿Cómo se una cosa así? Está totalmente loco. Y Federica. si el 9 juega bien, vamos, vamos, vamos, no, vamos a pegarle un poco. ¿cómo, ¿Cómo vas a decir cosa Hay que se hacerle, se hace hacerle bien sentir bien. el rigor, hay que hacerle sí. sentir el rigor. Está totalmente loco. Re loco, eh. Se viene Burlingame para seguir descontando a ver que es que si puede. Federico comió comida en mal estado. Entonces, a ver, ahí está, puede a ser, a ver. Vamos, vamos, vamos. Mm. No se calientan, ¿viste? Los locos tienen carácter, no se enojan. No hay fricción. No hay eso, cosa así media loca que vos querés. Y si, algún suerte, suerte, queda, suerte. y si algún jugador queda tirado en el piso, llama al 107 que viene al toque. ¡Gracias! ¡Gracias! Dicelo, tenemos un buen hospital para atender. ¡Ahí está! ahí, al el pecho! pecho. Desde acá lo vimos. Bueno, ve al 9, ve. Se viene. Se viene el River. Sí. Bravo. Ahora hay que tener cuidado porque. River arriba. saca ventaja de 3. 17-14. Partidazo de Urlingan igual. Falta un montón, 19 minutos, eh. Falta una eterna. Estamos en partido, estamos en partido. Van y vienen, van y vienen. A ver. Porque uno cuando... Yo estoy haciendo cámara, lo estoy viendo a través del monitor y perdés un poco la sensación de lo que es ver directamente eso de la vida, ¿no? que lo más chico, ¿no? Y perdés la definición, de que gol. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Muy bueno. Ventaja de dos. 17-15. Metan una muralla, metan una muralla. ¿De mañana a qué hora es en el Armalpitani? ¿8 y media? 9. ¿A las 9? Se sí, viene River. El jugador de River tira igual, la pelota pegó en la base del arco, el palo derecho. Y no pasó nada. Sigue la pelota en posesión del Club Atlético River Plate que hoy nos visita acá en el distrito de la localidad de Burlingame como dijimos estamos en el microestadio avenida Pedro Díaz 1550 ojo con este, Uy, mira la que hicieron muy Bolazo, muy golazo, golazo de River Saludó a la madre, <risa> le mandó saludos a la madre, por la hora de Hurlingham. <risa> ¿Qué le va a hacer? ¿Es, este, todavía tenemos que trabajar bastante sobre el tema del lenguaje inclusivo, e ir aprendiéndolo, no es fácil. Se viene Burlingame, se viene Burlingham, 18-15. 18-15, estamos en partido, estamos en partido. Dale, dale. Uy, la defensa uy, de Urlinga ahí el número esto. 9. El que la tiene, el 9 ya y iba a rebolear la pelota. ¡Se viene él! ¡Mirá! Es terrible, uh -huh. es terrible como juega. Uh -huh. es terrible como juega, el 9 es tremendo. Yo digo, aparte, encima el problema es que es un tipo con físico, con físico grande. Sí, es grandote, es grandote. Sí, es grandote. ¿Por qué no Entonces, se dedicó al básquet? Eso vos decís, este... Es lo... ¿Ustedes saben de qué es ese pegamento que usan para, para las manos, para la pelota? Ah, para... Sí, no, no, sé. Sé. no sé. Debe, debe ser se para notable. el escape o no. No, eso sí, pero ¿de qué de qué es? ¿De qué es? ¿Cómo? Los sí chicos deben tener las manos a ¿Qué mano que lo tenés acá? Uy. Pásame. Nos corremos más para atrás, Federico vuelve a ser de cámara a Martino y le saco el jugo, me, entero, me tengo que entrar de todo. Martín. Lo que no hablamos en tres años y medio. ¿Te acuerdas? Sentados allá hace dos años, ¿qué te dije yo sobre la televisión? Te dije una noche que ¿Eh? yo dentro de un año voy a hacer tele, ¿Te acordás? Ah, no sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Sí, me dijiste cómo le ibas a hacer y todo. Y todo, todo. Estamos acá, para mí es un orgullo. Un orgullo el teléfono y tener dijiste, voluntad la y con, en, entender un poco lo sí. que es la conectividad tenis y futuro, mira que te tiro así primero presente claro, primero con algunas presente. cosas que hemos hecho para explicar lo del tenis perfecto, perfecto. por ejemplo hemos hecho con nos corremos no, un pasito con, para atrás con, lo, con el grupo haití, con el hurling y con el retiro sí. un programa de rugby social con las escuelas uh -huh. Hemos hecho desde la municipalidad de Burlingame el programa Cuarto al Agua, Está llevando a todos los chicos. Sí, por eso de... nos quedó tratar el 72. Claro, bien. exactamente. Y después, bueno, siguiendo esa línea eh, del deporte y la escuela, ahora vamos a hacer un programa de tenis mm -hmm. en cada una de las escuelas de Burlingame. Bueno, con qué bueno. un estímulo diario por escuela. Y vamos a repetir, digamos, vamos a volver a las escuelas. Así que nosotros queremos que de acá a fin de año estaremos yendo dos, tres, entre dos, no, tres y si cuatro veces acá a cada escuela bueno. para los chicos, para las chicas, aprendan a jugar al tenis. Y quién sabe, tendremos algún David Narvandián, del Potro, bueno. Gabriela Sabatini. Además, lo interesante es que lamentablemente el tenis hoy en día, como se maneja, se maneja por impulso, digamos, de los ganadores. Se ponen de moda, entonces sí. la gente va al... Va a los clubes y cuando eso baja, en los clubes desaparece el tenis directamente. Sí. Entonces, esto está bueno porque es un estímulo directamente sobre la actividad, o sea, permanentemente, es al que le gusta. El juego individual, el tenis es un es un deporte que lleva mucha concentración y mucho trabajo este para luego tener el rendimiento de los que salen en la televisión. ¿no? Así es. Es un programa que vamos a hacer en conjunto con la Asociación Argentina de Tenis. Ah, bueno, sí que. Sí. Así que bueno, también sirve como buscas, detección de talento para ¿no? Y, sí, nos buscamos a River también. <risa> claro. Hemos hecho algunas cosas con Boca. Bien. Queremos hacer algunas con la Unión Argentina de Rugby. Bien. y bien. bueno... Y bienito, tranquilo. No, bueno, pero es lo que hay que hacer. Está bien. Son las eh, son digamos instituciones o entidades rectoras del deporte muy importantes de muchos años y y la verdad es que queremos que Burlingame tenga lo mejor. La siguiente pregunta para, para luego. Vamos a hablar un punto que me dijiste: el poli deportivo. Acá le están mandando saludos a Martín. Estebanazo puso grande Martín. Eh, Así ¿toma? que bueno. Esteban, ahora en un ratito vuelve. Ya le tiré otra pregunta. Vamos a hablar sobre el poli. Se viene, se viene. Hay que se y que cualquiera era, hasta que nosotros mismos pudimos constatarlo. Que no le iba a poder usar nadie, que qué sé yo. Dijeron cualquier cosa, cualquier cosa de político. Qué, bueno, qué buen pase, qué buen pase que hizo uno de River. Bueno, se escaparon 21-15. Y falta. Hasta se hizo una sesión del Consejo Deliber Deliberante. Claro. Ahí en, el, ahí en el poli. Un día fuimos vos y yo al poli a hacer una nota de rugby. Sí. Y entonces mientras yo tenía puesta la cámara hacia el fondo del poli, ya están terminadas las canchas de arriba veíamos que la gente circulaba y se iba al fondo. Todos los muchachos que conocíamos y entonces iban a jugar la pelota a las canchas. Sí, sí, sí. Se sí, le digo a Federico, vamos a seguirlo. Entonces ahí desculamos la verdad, ¿verdad? Mentira. Le empezamos a preguntar, ¿no? Que no tenían que pagar nada, que usaban las canchas, la cancha de River, cualquier cancha para jugar, sin ningún tipo de problema. Se viene Y todo arqueo arqueo. el misterio, porque como le preguntaban a la gente, había un montón encima jugando en, otro, en distintas canchas, o sea que, listo. A, al, dí, al día de hoy, domingo, ahí hacen campeonatos en las canchas de, la cancha de River del Poli. Uh -huh. se, ha, se hacen campeonatos. Después, por ejemplo, el equipo del, del defensor de Hurlingham de Cancha de Once juega ahí en las canchas la cancha de River. En realidad son las canchas del Poli. River o sea, lo claro, que ha hecho en la cancha del Poli es que, que River hizo la inversión para arreglarlas muy claro. bien. Pero bueno, decir se, las cosas como son el bueno, idioma o sea, castellano Está bien, pero así acá. con el idioma castellano, después puesto cada cosa. ¿verdad? Lo que se decía era que eran de River y que nadie las podía usar. Claro, iba a cualquiera eso. Y bueno. Y también interesante pues, Sol de pues en el ya River no Plate Bien, por, por arriba Pero no hablemos nosotros Dejémosle que diga algo Martín viste? ver cuando le toca Tema Como si fuese tipo examen Tema Poli bueno, y en el poli se hace, se hace la colonia municipal. Uf, es 5.000 claro. mil, mil chicos. Es Yo le quiero preguntar cómo fue, cómo fue el balance de eso. Claro, pues soy hablar tanto, Y, tanto y qué se, se, se, se viene para la colonia 2020, ¿no? Bueno, primero hay que ganar, ¿no? Pero después... Bueno, pero eso es fácil. Pero, <risa> se viene, ahí está. Dijo uno, no me despierten, déjenme soñar. Pero bueno, qué planes hay para la Colonia 2020, ¿no? Exacto. Bueno, estamos 21-16. A todo esto. A todo esto. Se sí sí. nos escapó un coquitito. El club Atlético River Plate. Por cinco puntos. ¿Que ya? Es que eso están destacando. ese Mira, mirá, mirá la que tiró. Si le hubiera salido, ¿viste? La tiró, que... tiró un lujo y sí, que lo tire así toda la plotó, noche flotó en el aire acá dice Ahí está, mira. yo de clase de fútbol para el chico soy especial dice en el poli y utilizamos la cancha pero claro Esteban más bien que sí ¡Opa! tiro libre para Burlingame, que ya lo jugó no sé si es tiro libre es, sigue siendo pelota para Burlegan se viene gol ¡Oh! y nos vamos acercando 21 17 y lo está viendo por dónde por dónde Me está viendo por la hora de urlingan deportes a través del streaming de Facebook y lo estás viendo de forma libre y gratuita. ¿Vos no te gusta cambiar? Nosotros no hoy idea. hoy venís al pol, hoy venís al estadio municipal, ¿no? Decís, voy al estadio municipal hoy que ahí hoy hay Burnley versus River en Humboldt. Y mañana es decir, mañana es de domingo a la noche, ¿y ¿qué hago? Y mañana tenés hurlingham contra News, pero en futsal. O sea, acá sí. vienen equipos buenos. ¿eh? Hoy está River, mañana está news ¡Se viene! Pero el palo se merecía hacer gol eso. ¿eh? Buena jugada de Hurlingham. Me parece que es penal. No oh, sé, La verdad no sé, pa, vos qué decís, pa, cargoso. <ríe> <Qué> pesado, cargoso. <ríe> Vamos con el número 8. Huele es el 8. Bueno, 22-17. A ver si nos volvemos a poner en partido. 11 minutos para terminar el encuentro. Estamos acá. A ¿Se ver? pueden parar donde quieran? ¡Bien! Sí, bien, bien, bien. Les costamos 22-18. 22-18 ahora. Saque de 11 atrás. clavados, 11 minutos clavados. River, 5. Ese es bueno el 5 también. Vamos, al estadio, al, vamos al estadio, vamos al estadio. Ese que tiene la pelota de 9, ese te la complica. Y el que está allá en la punta también, pa, en realidad tiene tres que te la complican. El, el 34, el 9 y el 5. Te frenó, te frenaron las ganas. Mató para atrás, se cierra la defensa. Muy bien el arquero de Le quedó el rebote, le quedó el no se rebote. ¿Qué pasó? Fue una... 23-18 estamos. No era minuto, no han tocado sin querer el botán. Ataca hurlingham está en posesión de la pelota. Y veremos en el desarrollo de esta jugada en qué termina. El 3, ahora participan el 3, el 8, el armado principal. No le veo el número aquel. 41. Se juega. Muy bien. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. 23-19, golazo. Muy bueno, muy buena la creatividad. No sé cómo hizo para hacer todo eso en el aire en menos de 3 segundos, pero lo hizo. Lo hizo un golazo. 9 eh, minutos 40. Ese chico juega Burlington. Por ahí lo ves por lo ves por la calle, decís sola. Le di por la bola. Qué bonato que hiciste. 23-19. A ver, ahí viene River Plate con lo que tiene, que tiene un armamento. Pesado River Plate. Para jugar, mirá. Opa. Con el pie, viene Ojo, el arquero. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ahora hay ahí que descontar. Es vamos, diferencia. vamos, vamos que nos ponemos a 3 de vuelta. Dale. Estamos a 4 ahora. Ay. 3-19, pelota perdida de Burlingham Bueno, el 5 y el 9, el 5 al medio, el 17. River cinco, con paciencia, esto, River dos, con, esto, dos, con paciencia, eso es terrible. Y aquel que está allá, a, ver, la quina, a ver, a ver, 34, a ver, si lo podemos parar. Con este, un gol. La pelota pasó, se iba afuera, se cayó la pelota, se cayó. Se viene Urreaga, responde rápido. Recuperala, bien. El 8 fue el que hizo ese gol espectacular hace un rato que en el aire no sé, se la pasó de mano a mano, no sé qué es lo que hizo es un pase mágico más que un gol. Acá la tiene el se juega de vuelta, se empujan. Terrible como se marcan, pero muy bien el arquero de River. Con la mano abierta directamente. A ver qué pasa, ataca nuevamente. Uh. Penal. A ver, vamos a hacer un acercamiento ahí otra vez pumba ¡Bol! ahora sí cuatro tantos de diferencia 24 20 la lleva a 9 a 34 que tiene lo suyo 17-20 queda la cámara acabada acá viendo el ataque y la progresión del juego de River Plate, El 5. Entra este, este tiene una fuerza, cuidado, no va a quedar definir este otro. A 9, mirá. Ya. Encima vivo. Bien bicho. Va a tirar abajo. No le ibas a esperar. Habrá 5 de vuelta. 5 de... de diferencia. 5 tantos. 25 a 20. Vamos al estadio, vamos al estadio Ahí está el número 8, mirá Bien, la lucha busca La lucha, la raja, la pelota De donde sea Busca tener equilibrio, no caerse Sostenerse, tira y convierte sí. Golazo, golazo 25-21 Va a pedir tiempo River Plate y ahí lo pide Y aprovechemos para hablar Pasame. Con Martín Yo quería saber... hacer de cámara, Correte un poco para acá Así tenemos más, más ángulo Tema, alumno Polideportivo Usted escuchó las cosas que estuve diciendo yo Escuché de... principio? Escuché pero también está bien. Veo todo lo que está pasando En el polideportivo sí. Tuvo una transformación eh, Hermosa eh, está cuidado está, es un lugar donde se puede ir a caminar a correr, se puede ir con la familia no hay digamos, hay seguridad hicimos desde un, desde un destacamento policial hasta canchas como la gente para que, la, para que se pueda jugar bien al fútbol y no en un potrero como había antes con piedras y la cancha de rugby, en la cancha también? De rugby también en el fondo con el Harling Club que también claro. las utilizamos cuando se las solicitamos pero bueno, pero hay mucha actividad muchísima desde los abuelos que van a hacer golf terapéutico y van a la pileta pasando por los atletas que usan la pista de atletismo, que le renovamos todo, el, la iluminación LED el boxeo, el boxeo el patín, la gimnasia artística la eh, natación la, natación, eh, la verdad Ahí sentimos orgullo de toda la actividad deportiva que hay, de la colonia de vacaciones que tenemos, que es hermosa, que cada vez vienen más y más chicos y abuelos también de todo el distrito. Y también el deporte adaptado, ¿no? Para, es para personas con discapacidad, eh, atletismo, fútbol. Ahora queremos bueno ver acá en el estadio qué podemos hacer, algo en silla de ruedas. Claro. Bueno, la idea es ir trabajando incorporando cada vez más disciplina deportiva. aparte es, eso es, es todo un detalle y todo un punto ¿no? porque uno dice vos y yo estamos parados sobre nuestras piernas si queremos ponemos la baranda salimos corriendo una persona que tiene dificultades por lo común la sociedad la deja medio de lado y que el estado en este caso como dice Juan la primera este, primer ventana del estado que es el municipio ya esto atienda Lucha y se preocupe para esa persona, es por supuesto. Nosotros tenemos hasta en, en la colonia de vacaciones personas con discapacidad. Vale. Eh, este es un municipio digamos que tiene mucho por mejorar en ese sentido. Vale. Julio, Daniel, manda saludos a Martín. Gracias Julio. Gracias, Julio. Bueno, Julio está con el futsal, sí. con el selectivo. Le mandamos un abrazo Un equipo muy ordenado sí, no. Lástima que no me trae las empanadas que me prometió pero bueno, ah, bueno disculpa que lo diga así delante de un funcionario pero bueno, pero me trae bueno. las empanadas <risa> El deporte para personas con discapacidad digamos lo que sería el deporte adaptado sí. eh, tiene que ser parte de la agenda que viene Permanente, también. son personas sí, por supuesto bueno, Así que bueno. natación para personas con discapacidad también tenemos el natatorio está bárbaro está más. Más cuidado se han dedicado a mantenerlo y además lo que ha sido no solo mantenerlo sino que lo usa muchísimo más gente de lo que lo usaban antes muchísimo, muchísimo más gente muchísimo. y hoy tenemos lista de espera ¿Sí? enorme sí, sí, sí. necesitaríamos otra pileta Tendríamos que hacer otro anotatorio. Acá... Ay, hay que pasar la gorra y empezar a conseguir... No, insisto, matapartos. insisto, claro, eh, claro, si hay un cambio de gobierno nacional, eh, seguramente se nos va a facilitar mucho. Porque antes, entre las cosas que por ahí no, no se leían en los diarios, no se veían en televisión, claro. muchos municipios pudieron hacer infraestructura deportiva eh, de mayor envergadura gracias al aporte del gobierno nacional. Este estadio municipal que ustedes están filmando se hizo de esa manera. Sí, se lo inauguró Néstor con, con Evo Morales. Así es. Entonces nosotros necesitaríamos que haya un cambio de rumbo en la Argentina para poder ampliar nuestra oferta deportiva y nuestra infraestructura deportiva que hoy por hoy con los costos existentes se, se nos hace humanamente, digamos, realmente imposible. Sí, aparte de una situación general como de desgano digamos no, no baja nada es, no, no. ¿qué le va a hacer? julio de anís que dice el fútbol adaptado en silla de ruedas él está dispuesto a armarlo mira habría que ver fútbol habría adaptado que... en silla de ruedas descono Mirá. desconozco y bueno, fútbol para ciegos adaptado en silla de ruedas puede ser básquet puede ser tenis Pero puede ser tenis de mesa eh tendríamos que ver no habría no, que no. ver no, no, no. estás, estás no, no, no. en vivo Julio cómo estás haciendo una cosa así me pones a mí y me eh". eh. la verdad ahora te dejamos descansar un poco y continuamos cómo no así este seguimos seguimos charlando como digo yo naturalmente con él que se, que se dedica y dirige el deporte acá en hurlingham qué hice yo con mis lentes porque yo tengo hambre yo también Julio ya sabés lo que tengo. Tengo hambre, Julio, tengo ¿Seguro? hambre. Ya sabéis lo que tenés que hacer, Julito. Vamos a comer, Julio. Antes de Vamos armar comer. fútbol a la Se, ¡Opa! Antes de armar fútbol adaptado. Tenés que tenerte una docena de empata. Claro. Después hace lo que quiera. Dos minutos treinta para terminar la la el gente, partido. La gente que escucha dice, eh, las prioridades de Cogan son Me refiero a la empanadas. Dos minutos para terminar el partido, está ganando River, está ganando 26 a 22. Y mira lo, lo que va pasando en mitad de cancha mientras la pelota la tiene River. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué está pasando? Muy bien el arquero. Bien el arquero. La que sacó. La que sacó. Vamos con el número 24. Juega el 24 a la cabeza. Se sí, viene el 8, el 8 que me gusta, ahí está el 3, gol. ¡Gol! Tres tantos de ventaja, 26 a 23, dale que estamos en partido. Apuralo, apuralo que se puede. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasó? Pide tiempo. Pide tiempo. Y después dice... ¿Qué vamos a hacer? Pero ya. Seguimos. River vuelve, sí, River, mirá, mirá, mirá. River vuelve a pedir tiempo. Mirá, mirá, mira. River vuelve a pedir tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Preguntale, ahí lo tenés a Martín. Ahora aprovecha vos, Federico, que vos sos el que anda ahí. corras un poquitito para atrás. Así bueno, no me Martín, la eh, se viene la pista para Nuevo Arroyito. Estamos en eso. Se viene la pista para Nuevo Arroyito. Esperemos inaugurarlo con una sorpresa importante. Bien. Hicimos la pista al Buen Camino, al 12 de octubre, al Grepi, al Plaza Urquiza, al Eidu. Eh, Queremos continuar en esa senda, ¿eh? como, como hablamos antes también, poder techar los clubes para que no se suspendan al, al, las jornadas. Al barrio ese de San Alberto eh, tiene un puente, le pusieron un puente, que estaba pidiendo también la gente del barrio. ¿no? Claro, porque el club queda, como dice su nombre, cruzando un arroyo, claro. eh, y el puente que tenía era un puente muy peligroso, que ya había que... En realidad no era ni un puente, eran unos pedazos de madera sí, plazo, que, sí, que improvisaban un puente. Ahora tiene un puente como corresponde para que las familias puedan llegar al club bien, ¿no? Más bien. Sin correr peligro. ¿Y después se viene el 18 de julio también? Y Estamos viendo, ahí anduvo Juan Zabaleta por el club, le hicieron el pedido. Quedan algunos clubes más con la cancha de tierra... Y nosotros creemos que en los próximos cuatro años lo vamos a terminar de, de hacer a toda la pista. Más bien, más bien, Así que bueno, ¿cómo estás viendo un poco el, el encuentro? No, lo vino muy bien, la verdad es un, es un orgullo, es un ejemplo para todo Burlingame. Eh, si bien el resultado no es favorable, los chicos no se dan una idea lo bien que están jugando. Más bien. Bueno, el partido terminó. Terminó el partido, ganó River 28 a 24, cuatro tantos diferencia. pero bueno, la verdad que un, nos, un placer nosotros, nos, ¿no? Nos despedimos de Martín, te agradecemos, espera que me corro para acá, me pongo así. Lo no, muchas gracias. Te tenemos rodeado. Te tenemos rodeado, Martín. No, la verdad, muchas gracias en serio por, por acercarte, por disfrutar este, este encuentro con nosotros. Y, y además sean, para informarle me con a, preguntas. No, y además para informarle a la gente que nos, bien, que nos ve, ¿no? Más bien, más bien. Así que no, muchas gracias. No, por favor, y vamos a tener que juntarnos otra vez porque tengo más para contar. Ah, ¿eh? oh, bueno, <risa> bueno, bueno, bueno, me encanta, me encanta. Sí, problema, me encanta, nosotros, me encanta. Ahora, esto, esto está bueno porque esto, digamos, es novedoso lo que estamos haciendo en <risa> este momento no es la comunicación directa Queríamos hace rato tenerte acá para charlar sobre deporte. Pues nos dedicamos a transmitir deporte. Claro. Entonces pues la gente supongo. tiene que saber cuál es la política oficial. Más bien, y, a, y la próxima hacemos un poco de escuela pública, que ahí debes tener también, también un tema, ¿no? También. Escuela pública, hay sí, mucho para hablar. Bueno, muchísimas gracias en serio y todo lo mejor. A ustedes. Gracias, gracias Martín. ¿eh? La Dale. próxima con empanadas. Ahí <risas> con empanadas. Muy bien. Muchas gracias a todos los que, los que nos vieron, a todos y a todas. Muchas gracias. Que ande todo muy bien. La de Hurlingham junto a los vecinos de Hurlingham muy estamos buenas acá, noches un segundo vamos ah, está a... bien listo yo quería cortarlo bueno ah, no, listo no, no, es así acá, nosotros mirá, somos así mirá, te dejo acá una toma listo. sobre el equipo perfecto buenas noches y mientras tanto mientras cerramos decimos que estamos muy contentos de haberlos acompañado y que los seguimos acompañando a ellos al handball de Hurlingham y este han jugado un gran partido nos gustó mucho el nivel han mejorado mucho han evolucionado mucho el, el torneo es largo, el torneo es muy largo y ellos ya van a poder dar la vuelta y tener la revancha con todos los que se han enfrentado. Buenas noches y nos vemos mañana desde el Citani, más o menos a eso, de las 9 de la 20.